Salgo, me encuentro, un jardín comestible, medicinal, tintorio, infinito. Me vestí para la cosecha. Salgo, disfruto, paseo entre la poda. Todo lo que veo está vivo, en un ciclo espiralado de agua y luz. Aquí, un cuerpo que contiene emociones. Las siento, las vivo, las suelto. Reconozco en el paisaje el color que buscaba. Suelto y lo encuentro. Cosecho con la mano, mano y ropa, como herramientas vivas de mi cuerpo vestida de humana animal. Cosecho y me encuentro, afuera y adentro, de mi ropa útil, mi nicho de agua y luz. Me voy y vuelvo, contemplo el tiempo. Voy al agua, camino, me mojo y cosecho. En una escala de medida que pueda jugar y sostener. El río está vivo. Fluye, fluye, fluye. Y tejo una idea entre aguas, ciclos y luz. La posibilidad de de recibir el mensaje de las plantas en el tiempo. Estoy viva, me fluyo y tejo, como las plantas, como el río, con mi cuerpo vestida de humano salvaje. Cosecho y espero, rompo y enciendo. El plan es diluir el vínculo y transformar el cuerpo de las plantas en color amarillo. Revuelvo. Espero. Pongo leña al fuego. El tiempo. La pausa del tiempo. No está quieta. Está creando. Me voy y vuelvo. Me acuerdo del otro día. De la cosecha. Del río. Salgo y lo encuentro. Lo admiro. Lo cuido revuelvo, recibo el color, muelo, rompo, enciendo y revuelvo, el color está vivo, viene de las plantas, del agua, la luz y el tiempo